¿Qué pasó, señores? Saludos y bienvenidos desde el escritorio para todo el planeta Tierra. Hoy, para hablarles de un tema que a mí sinceramente me trae por la calle de la amargura, que es el tema de los cierres de servidores. No es algo nuevo, no es algo de nueva generación, pero sí... Que es verdad que a mí me toca mucho, mucho, mucho, mucho la moral cuando cierran servidores en un juego en la misma generación. Y más cuando son juegos o completamente online o juegos enfocados principalmente al modo online. Drive Club fue el caballo de salida, el caballo de batalla para Sony en esta andadura, en esta. de la andadura de esta PlayStation 4. Y yo lo recuerdo perfectamente, fue en aquella Gamescom del año 2013 cuando yo por primera vez me puse a los mandos, a estos mandos, a los mandos de mi Play 4 y no era la mía, era la que estaba en, en la feria. Y yo flipé en colores con las posibilidades de este Drive Club. Yo flipé mucho porque era un juego muy social. Yo me acuerdo que eran 8 eh, los participantes y jugábamos en LAN y jugábamos unos contra otros, veíamos lo que hacían, veíamos lo que conseguían, así muy todo, muy, auto, muy, muy automáticamente, ¿no? Según íbamos haciendo las cosas, se si iban viendo en pantalla. Yo me quedé flipado con esa demostración, me encantó, me encantó. De hecho... También es un juego que estaba envuelto en polémica Porque en principio decían que iba a ser exclusivo De Playstation Plus O sea, que iba a venir gratis con el Playstation Plus Luego resultó que no Que al final había que comprarse el juego Bueno, pues nos lo compramos Nos compramos el juego, muchos Vino con algunos problemas, pero finalmente El juego, con el paso del tiempo Pues este juego de Evolution Studios Poco a poco se fue convirtiendo En un, en un juegazo Las cosas como son, en un juegazo En el Forza Horizon salvando la distancia de PlayStation. ¿Qué pasa? Que eh, seguramente con el paso de los años habrá ido perdiendo pues afluencia de jugadores y Sony pues habrá pensado que ya no le es rentable, ¿no? Y es así, y es así. Ya no le es rentable a Sony. Quitamos y capamos los servidores y le quitamos a los jugadores que han pagado religiosamente esos 60 euros o 70 en algunos casos, depende de la edición que te hiciste. Le quitamos el, la chicha, el jugo realmente que tiene este juego, que es el modo online. Vale, para Colmo para más Inri hay gente que ha comprado un pase de temporada. Para Colmo para más Inri hay un DLC de motos. Para Colmo para más Inri también hay un juego de realidad virtual. Bastante discretito, eso sí. Pero es un juego de realidad virtual. Y le estoy diciendo, el Star Blood, realidad virtual, también cierre de servidores. Ahora este Drive Club, cierre de servidores. Yo había dicho, en este vídeo de aquí... En este vídeo de aquí dije claramente que Sony está enfocando y focalizando todos sus esfuerzos en poner de moda la realidad virtual O sea, para atarnos a la, a la nueva Playstation 5 que van a sacar, yo creo, mi teoría es que están trabajando y están trabajando duro en realidad virtual Porque si no, mucha gente se va a ir al streaming porque seguramente será más barato o, o no más barato, sino más cómodo de pagar, porque no es lo mismo pagar a lo mejor 7, 10, 15 euros al mes Que pagar 500, 600, 400, lo que valga la nueva consola Que seguramente estará en torno a ese precio que he dicho Bien, bien A lo que voy, a lo que voy Ustedes, ¿qué opinan? Quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes, señoras y señores. Porque, mmm, para mí, para mí esto es casi como un robo. ¡Ah! Me da coraje. No me gusta. No me gusta que me cierren servidores. Y no es la primera vez que me pasa. No es la primera vez que me pasa. Y no es cosa de esta generación. En PlayStation 3 me lo hicieron con este juego de aquí. Este juego de aquí, el Mag, el Mag, no sé si ustedes lo recordarán, pero es un pedazo de videojuego, en su época era un portento, fue el primer videojuego masivo online, primer videojuego masivo online, 256 jugadores en pantalla, estamos hablando de una PlayStation 3, para que luego digan que el bicho no era potente. Se jugaba bastante bien, es verdad que costaba una barbaridad empezar a jugar, tardaba muchísimo. Eh, también todos, de todos he sabido los problemas que habían con el PlayStation Network de aquella época Pero cuando te conseguías enlazar en una partida, te estoy hablando que a lo mejor te pegabas 4 o 5 minutos esperando O algunas veces más, al final mucho más Cuando conseguías meterte en la partida la experiencia era sublime Por lo menos para mí fue sublime, fue un auténtico juegazo, fue una revolución Muchas horas le pegué yo al mar, muchas horas Con los cascos ahí, con los colegas Vamos, vamos, para aquí, para allá, para cu, Adelantado a su época, era un juego adelantado a su época ¿Cuánto me duró ese juego a mí? Bueno, me duró cuatro años, ¿vale? Porque aquí en Europa, aquí en España, se lanzó creo que el 2010 Y la fecha de, de muerte fue en 2014, ¿vale? Unos cuatro añitos de juego me duró para mí fue eh, escandaloso, ¿no? Yo me acuerdo de llamar de llamar y todo reclamando a Sony Que esto no podía ser, que esto no podía ser, cómo van a ser los servidores Ahora, que voy a hacer yo con esto? Esto va a ser un piso de papeles Yo que fui inteligente y en aquella época, pues, Game no estaba tan metida como a lo mejor está ahora Las tiendas de Game de aquí de España Yo fui y vendí el juego cuando se anunció El mismo día que se anunció el cierre de servidores Llamé a Sony, eh, me dijeron que esto era así, que... Que es por temas de licencias y demás Y yo cogí, me llevé mi cartuchito allí, mi, mi eso con el CD Y lo vendí Y me dieron, creo que fueron 2 o 3 euros Pero mira, 2 o 3 euros que gané Porque realmente el juego, ahora mismo que lo tenga es un pizza papeles Pero para es un pizza papeles malo Porque esos, esas carátulas no pesan nada O sea, una mierda <risa> Y bueno, bueno, bueno son muchos los juegos que han cerrado servidores Twitter Metal, Los Bus, lo, El Gran Turismo 5 Gran Turismo 5, esa es otra Gran Turismo 5 acaba de cerrar servidores hace poquito eh, no, no sé ahora exactamente decirte la fecha Pero no, no fue hace mucho Creo que fue hace do, el año pasado Hace dos años o así Estamos hablando de que el juego duró muchos años Con su vertiente online Y Gran Turismo 5 es un juego que se puede jugar tranquilamente de un jugador ¿Vale? Pero bueno, los motores El Grit el Grid Auto Sport. El Grid también cerró servidores En Playstation Creo que también cerró servidores para ordenador Si no me equivoco, el Grid 1, el 2 todavía están abiertos Y... Y bueno, es un juego que va a resucitar Nintendo Switch Lo recuerdo porque es un juego que va a sacar Ahora la pequeña Híbrida de Nintendo, un juego que hay más me hace mucha ilusión Porque el Grid también, para mí fue un auténtico Pepino de juego también Una revolución en los juegos de conducción Y una vertiente online muy potente ¡Ah! Y encima no había ni que pagar por el online Qué tiempos aquellos Más juegos completamente online que son pizzapapeles también El Warhawk El Warhawk cerró también Servidores hace Hace bien poquito Fue en enero de, de este año Que acaba de cerrar Acaba de cerrar servidores de este año del año pasado, no sé, sé que fue hace bien poquito Que cerró servidores Y bueno, este juego sí duró bastante Duró casi toda la generación entera y bueno, ahí yo digo, vale, se cierran servidores, no creo que haya nadie jugando al Warhouse ahora, aunque en aquella época también, era un juego sublime, era un juego también adelantado su época, aquí no costaba tanto encontrar partidas, vaya visión me pegué yo al Warhouse, que si carros de combate, que si aviones, fue una pasada de videojuego la verdad, y bueno, acaba de cerrar servidores, un piso de papeles que tengo por ahí y así pues así mucho y a lo que va este vídeo que me estoy enrollando y yéndome mucho mucho por las ramas los juegos como servicios los juegos como servicio vale juegos como servicios dice ser ese juego que se extiende en el tiempo y que basa pues su fundamento en el online llámese destiny llámese de Division, de division 2 llámese world of warcraft eh, y así, montones de free to play, los MOBA, son juegos todos como juegos, como servicio, ¿vale? A lo que va mi mensaje de hoy. Esto no es despotricar contra Sony ni mucho menos. Microsoft también cierra servidores. Hace poco también se cerraban los servidores del, del el Forza Horizon 2. También es verdad que Microsoft sacó dos Forza Horizon más y por eso pues no se escucha a la gente rajando. Pero a lo que voy, y lo importante, los juegos como servicio tienen fecha de caducidad. Y esto es un mensaje para mis suscriptores y para mis amigos. No gasten demasiado dinero en micropagos, ni aunque sean juegos free to play. No lo hagan, porque es dinero que están tirando a la basura. El día de mañana ese, eso no les va a valer para absolutamente nada. Va a ser poco más que una porquería, una mierda. Ténganlo en cuenta. Y no gasten dinero en micropagos. Yo soy muy reacio a los micropagos También soy muy reacio a los pases de temporada Si no son pues para el tema de historia, ¿vale? Si son temas de DLCs y demás, como puede ser el de Widget, Y si son DLCs grandes. Si son DLCs grandes, si son eh, añadidos a la historia grande. Porque para que me pongas dos misiones, pues tampoco. Me lo pienso mucho. Por ejemplo, el Spider-Man 3... El Spider-Man de PS4, no el Spider-Man 3. El Spider-Man que acaban de sacar es un auténtico juegazo. Pero no lo vendieron ellos cachos. Y esos cachos que faltan yo no los voy a comprar. No los voy a comprar. No tengo pensamiento de hacerlo. No los voy a comprar. Y... Y bueno, eh, los juegos como servicios, señores. ¿Ustedes qué opinan? Quiero que me dejen en los comentarios lo que opinan. Yo, yo soy más partidario de pagar una pequeña suscripción por ese juego y no pagarlo. O que lo hagan free to play y que, y que tengas que pagar eso por, pues para poder mejorar un poco. Que me metan un juego que yo como pague 70 euros y que a los 4 años me lo cierren. A los 4, a los 5, a los 6. Si es un juego que yo compro que es online, que me dure, que me dure y que me dure. Que mientras hayan dos... Jugadores, jugando en línea asiduamente, que esos servidores se mantengan. Que no sean tanta caña las desarrolladoras que nos cierren servidores. Para mí, lo del Drive Class para mí, es una vergüenza. Sinceramente lo digo, para mí es una vergüenza. Porque es un juego que es de esta generación. Es un juego que es el caballo de batalla con el que se presentó Sony en el mundo de la conducción. Y. No sé si es por tema de licencia, a mí que no me cuenten historias, que paguen lo que tengan que pagar Este juego no se puede cerrar así como así Lo que me pasó con el Mac fue una vergüenza también No puede ser que un juego te dure cuatro años en el mercado y que sea completamente online Que uno pague 60, 70 euros, lo que pagaran aquella época, no me acuerdo Yo creo que lo hacer una oferta por 56 Pero estamos hablando de que pagué mi dinerito y que el juego me duró, pues, solo cuatro años Lo dicho, señoras y señores, ¿ustedes qué opinan? ¿Eh, señores? Ah, por cierto... Eh, si estás viendo esto y no estás suscrito, por favor tu apoyo es muy importante, ya somos 205 o 206, no sé tu apoyo es muy importante y por favor te lo pido que te suscribas, que me apoyes que hablen en los comentarios señores, por favor en los comentarios, ustedes qué opinan de esto qué opinan de los juegos como servicio yo no estoy en contra de los juegos como servicio creo que aportan muchísimas horas de diversión, hace que los juegos se alarguen muchísimo yo los juegos como servicio estoy completamente de acuerdo, si son de calidad y son extendibles en el tiempo, por ejemplo el Rainbow Six, si el grado y es un directo, ese juego lo tengo yo hace un montón de Tiempo, y ahí está funcionando a tope porque lo mantienen bien es lo que hay que hacer mantener bien los videojuegos hacer que la gente siga viniendo a tu juego mantener ese servicio vivo y cuando ya no juegue ni el tanto que ya nadie se acuerde de él por ejemplo el warthog lo que han hecho con el warthog bien un juego que se salió en el principio de la generación pasada y se acaba de cerrar este año los, servi eh, los servidores lo que pasó con el más mal Cuatro años, que el juego no funciona, da igual Habíamos 40 contra 40 jugando eh, Habían partidas en las que se llenaba No se puede cerrar un servidor Mientras haya gente jugando Eso está muy mal, está muy feo ¿Vale? Y eso La vida es meter la moneda Alargar la partida hasta la última vida Y ustedes por favor suscríbanse Al canal del Pate, videojuegos y movidas Hasta luego